Un programa que nos une desde la creación a varias mujeres que hemos venido trabajando otra imagen de lo que es la relación entre las personas por supuesto nuestra perspectiva es feminista nosotras que hemos venido generando obra que tiene que ver con vernos de otra manera con vernos en una sociedad más equitativa pensamos que esto tiene que traspasar esa frontera, llegar un poco hacia otras áreas y que parte equitativa de hacer una guía conceptual para poder no nada más diversificar y ver lo que hemos venido haciendo muchas mujeres desde el activismo, y que por supuesto no se le daba importancia o no se le daba el papel que debía de tener por cuestiones de censura, de opresión. Pero también pensamos que este país que tiene una vasta propuesta cultural debe de retomar la cultura como una base para modificarlo. En esta iniciativa hacemos esta colaboración, hacemos esta propuesta para ir construyendo un México más justo, un México más igualitario a través de su arte, de su cultura, de sus manifestaciones. Gobierno de México.